Es clasificación y informativo apto para todo público.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 Mesa productiva tributaria del sector turismo, con la presencia del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Judicatura convocó el concurso para renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. El pintor Santiago Guillermo inaugura el espacio Artes Visuales en el Palacio de Karondelé. Y en lo internacional, el Estado Islámico reivindica un ataque contra la embajada de Irak en Kabul.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 El presidente de la República, Lenín Moreno, presentó el resumen de sus actividades de la semana anterior. Se refirió además a varios temas de importancia para el Estado, como la situación económica, la deuda externa y la lucha contra la corrupción. El mandatario hizo un llamado a los, a los ecuatorianos a unirse para salir adelante. Ahora, no es malo endeudarse. El problema es hacerlo irresponsablemente, sin el financiamiento ni los mecanismos para solventar esa deuda asumo esta situación soy el presidente de ustedes y lo vamos a hacer solidariamente, lo dije saldremos adelante tomando decisiones y medidas creativas que no afecten a los más pobres queridos amigos y amigas necesito su ayuda para poder cumplir con mi promesa de cirugía mayor a la corrupción, he instruido a todos los ministros y ministras así como a las secretarías de estado que pongan de manifiesto todas las irregularidades que son muchas y que de no hacerlo ...que presenten inmediatamente su renuncia... ...a los medios de comunicación... ...tanto públicos como privados... ...les pido que ejerzan su libertad de expresión... ...que ejerzan su derecho... ...y la obligación... ...que tienen de denunciar... ...cualquier ilegalidad o indicio de ella... ...cualquier acto de corrupción... ...o indicio de él... ...para derivarlos... ...por supuesto... ...a las instancias competentes... ...a las autoridades de control y fiscalía... ...a las autoridades de justicia... Recordarles que tienen la absoluta independencia para investigar y de ser el caso, sancionar a los deshonestos, siempre aplicando la Constitución y la ley. Ustedes compatriotas ejerzan también su libertad para denunciar al funcionario corrupto. Y a todos les pido que no tengan miedo, que pierdan el miedo. No tengamos miedo a decir la verdad. Nadie tenga miedo, inclusive si las denuncias son sobre servidores de esta mi administración. Lo dije claramente en campaña, cero tolerancia a la corrupción, compatriotas. Seamos mejores seres humanos, mejores ecuatorianos, porque de lo contrario no lograremos ser mejores funcionarios, mejores trabajadores, mejores jueces, mejores ciudadanos, mejores padres, mejores abuelos, mejores hijos, mejores compañeros. Iniciemos desde hoy una cruzada en el corazón de cada uno de nosotros para iniciar la revolución del ser humano. Seamos mejores seres humanos, abrazando a los nuestros más frecuentemente. Llama más a tus padres, pesa más a tu esposa, dedícate más a tus hijos, conversa más con tus amigos, esa es revolución humana. Según dicta la Constitución de la República, es atribución de la Asamblea Nacional aprobar u observar el presupuesto general del Estado de cada año. El Legislativo deberá aprobar la proforma en el plazo de 30 días, una vez que llegue el documento oficial desde la Presidencia de la República. A continuación les contamos cuál es el procedimiento. La Constitución de la República establece que la función ejecutiva presentará a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual durante los primeros 90 días de su gestión y en los años siguientes 60 días antes del inicio del año fiscal respectivo. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una vez que llegue el presupuesto, el presidente de la Asamblea Nacional, previa a aprobación del Consejo de Administración Legislativa, enviará la proforma a la comisión correspondiente para que en el plazo de 10 días presente un informe que se pondrá a consideración del Pleno. El presupuesto deberá ser aprobado por mayoría absoluta de los integrantes del Parlamento y en un solo debate en el plazo de 30 días contados a partir de su recepción. Además, la Asamblea podrá observar la proforma únicamente por sectores de ingresos y gastos, sin alterar el monto global. En caso que exista alguna observación, el Ejecutivo en 10 días podrá aceptar y enviar una nueva propuesta o ratificarse en su propuesta original. El Legislativo controlará que tanto la proforma como la programación cuatrianual se adecúen a la Constitución de la República y al Plan Nacional de Desarrollo. Cualquier aumento de gastos durante la ejecución deberá ser aprobado por la Asamblea y en un límite de plazo. Además, el Ejecutivo deberá presentar cada semestre el informe sobre la ejecución. Toda la información será pública y difundida en la página web institucional de la Asamblea Nacional.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 ¿Qué tal, amigas, amigos? Acompáñenos este martes 1 de agosto a Ecuador No Para. Conversaremos con Verónica Espinosa, ministra de Salud, sobre la situación de este importante sector del país el reconocimiento de las Naciones Unidas a la Red Pública de Salud del Ecuador, el diálogo nacional, entre otros temas. Hoy nuestros servicios públicos, eh, no solamente que se comparan al sector privado, sino que en muchos casos los exceden. En muchas provincias el servicio público se ha convertido en el más alto estándar y en, en el más alto nivel de prestación de servicios. No se lo pierde, Ecuador no para este martes 1 de agosto a las 21 horas con 30 minutos por Tele Ciudadana y www.andes.info.es.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 En las noticias del mundo les contamos que el Estado Islámico se reivindicó un ataque contra la embajada de Irak en Kabul, mientras que uno de cada tres europeos no puede irse de vacaciones por falta de presupuestos. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. El grupo yihadista Estado Islámico reivindicó un ataque contra la embajada de Irak en Kabul que duró varias horas el lunes.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 Respuesta negativa de la justicia. Un tribunal militar ha rechazado la apelación de la defensa de Elor Así, el ex soldado israelí, al que el pasado febrero condenaron a 18 meses de prisión por disparar y matar a un atacante palestino incapacitado en la ciudad cisjordana de Hebron, tendrá que cumplir de forma íntegra su pena los magistrados fundamentan su decisión en la visión de un vídeo proporcionado por una ong las imágenes captan el momento el 24 de marzo de 2016 en que el entonces soldado israelí dispara al palestino abdel Fattah al sharif que permanecía inmóvil herido y desarmado en el suelo azaria alegaba en su defensa que se encontraba en una situación de peligro pero los jueces han dictaminado que su lenguaje corporal en el vídeo rebate sus palabras vacaciones son una quimera para muchos europeos, concretamente para el 33% que no puede afrontar una semana anual fuera de sus hogares. Son cifras dadas por la Oficina Europea de Estadística y que varían mucho dependiendo de los países. Los más afortunados, según el estudio, son los ciudadanos del norte del continente. Solo el 8,2% de los suecos tiene que pasar sus días de asueto en casa y son menos del 16% en Finlandia, Dinamarca y Luxemburgo. La otra cara de la moneda la representan Rumanía y Croacia con más del 60% de la población, ...sin poder optar a un viaje de ocio. Le siguen por orden Bulgaria, Grecia, Chipre y Hungría. El caso León es paradójico ya que es uno de los principales destinos turísticos... ...y con 26 millones de visitantes este año está recuperando los niveles de 2015. El astro del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, fue imputado el lunes por la justicia española... ...por un presunto fraude fiscal multimillonario. La Fiscalía le imputa haber utilizado entre 2011 y 2014 una estructura de sociedades en Irlanda y en las Islas Vírgenes Británicas para ocultar las rentas generadas en España por derechos de imagen. El cuatro veces balón de oro declaró en el tribunal de un municipio contiguo a Madrid, donde negó las acusaciones. En un comunicado, la defensa del portugués dijo que la estructura se utilizaba desde 2004, cuando jugaba en el Manchester United, y que había sido declarada legal y legítima por la hacienda inglesa. Si llegara a ser condenado, Ronaldo se expone a una multa de al menos 28 millones de euros, según funcionarios del Ministerio de Hacienda. Se trata de un nuevo capítulo de la ofensiva de la justicia española contra irregularidades fiscales en el fútbol.